Es importante, Veloz, eh, el tema del narcotráfico está tomando un matiz muy fuerte. Eso es normal siempre en la política, eh, eh, eh, el tema del narcotráfico, pero el Ejército Nacional da un fuerte golpe al narcotráfico y descomisa 490 libras de un vegetal, eh, presumiblemente marihuana, miembro de inteligencia del G2, y un informado del ejército de la República Dominicana, adscrito al puesto de chequeo militar del kilómetro 15 de Asua, en presencia del Ministerio Público, descomisaron la cantidad de 49 pacas de un vegetal desconocido, presumiblemente marihuana, en un peso aproximado de 490 libras, las cuales eran transportadas camuflajadas en el centro de una carga de tubérculos, o sea, de batata, en el camión de Jackson, color azul, placa L112219, conducido por el señor Ángel Manuel, ahí está en su pantalla uno de los que conducía Ángel Manuel, Encarnación eh, Merán, y eh, estaba acompañado por el señor Henry Andrés Merán Mora. Eh, quienes junto a, la, a los descomisados del vehículo fueron a, entregados a la Dirección Nacional de Control de Drogas a través de la Procuraduría General de la República para fines correspondientes. Miren, tenemos el video ahí, señor director, no sé si, si lo tiene, para que ustedes vean cómo eh, los narcotraficantes, eh, eh, eso es tipo película, buscan la forma ¿no? de camuflajear eh, la droga. Miren, esto son batatas en medio del camión, entonces metieron... Eh, eh, las 490 libras eh, de un vegetal, presumiblemente marihuana, eh, en medio de... Entonces, estos es operativos O sea, cuando de, eh, yo sé de lo que digo, por las películas y las series que uno ha visto, eh, y las eh, video series, bibliografías de series de narco cuando agarran un cargamento se han pasado 10. Eso es lo malo del asunto, ¿eh? Cuando agarran un cargamento, así ya han pasado 10 por otro lado. Muchas veces, e incluso, eh, hemos escuchado que utilizan cebo. O sea, cebo es o anzuelo, o cebo. No, el anzuelo es la vaina, el cebo es, es lo que se coloca al anzuelo. Lo hacen para distraer las autoridades, mientras que por otro lado están pasando la verdadera paca. Porque eso es marihuana. La marihuana ya está perdiendo su valor en el mercado y su importancia porque hay muchísimos países eh, que no, no penalizan incluso el uso, pero, eh, por ejemplo, cuando se trata ya de, de heroína, cocaína, a, eh, meta qué sé yo qué, estas y todas esas pastillas, son drogas más costosas. Entonces, esto puede ser un cebo, en lo que pasan otros cargamentos. Pero, independientemente, hay que felicitar eh, a los eh, miembros de inteligencia del GEDO, y también del ejército de la República Dominicana. Que a propósito, Veloz, eh, hablando de, de narcotráfico, la candidata por el PRM, eh, Farideh Rafule, que se llama la, la candidata, ¿verdad? Sí. Y, y, y, hizo una denuncia como que esto era un narcoestado, eh, haciendo alusión como que eh, el Estado, el gobierno, tiene muchos lazos con el narcotráfico. Pero entonces, o sea, el que no quiere escuchar. Lo que no quiere, que no hable de lo que no debe. Entonces, e inmediatamente ya anda circulando en las redes, que lamentamos que ahí hasta amigos de nosotros hay en ese, en ese recuadro, de candidatos del PRM actuales que sí. son y han sido narcotraficantes. Sí. Eh, está el hecho de, del que dirigía la campaña que está sometido a la justicia por... Hace apenas unos días. Sí, está sometido a la justicia internacional solicitado en extradición por los Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, eh, eh, el dimi entre candidatos y partidos, tanto en el PLD como en el PRM, como en el PRD, como en el reformista, siempre han visto las, los tentáculos del narcotráfico. Yo creo que es una de las preguntas que se deberían de formularle a los candidatos diputados. ¿Qué hace para depurar a los candidatos a un cargo político porque los partidos no pueden seguir entrando gente sin depurarla señores esto y, no, no puede ser y la posición de, del PRM como partido como organización fue un poquito descarada, descarada entiendo yo ellos lo que dijeron fue que cada ciudadano es responsable de sus acciones o sea, sí okay. eso es eso es así cada ciudadano es responsable de sus acciones y ellos no tienen un radar para saber quién está haciendo tal o cual cosa. Ahora bien, no son narcotraficantes que se hacen narcotraficantes dentro del partido, sino son narcotraficantes y ex-narcotraficantes que entran al partido ya haciéndolo, sea para limpiar su nombre, sea para ocultar su... su sus hechos delictivos de narcotráfico, sea para tráfico de influencia, para lo que tú quieras pero no son que se han hecho narcotraficantes dentro de la fila de, de, de X partido y con esto no estoy hablando específicamente del de partido del PRM o de, o de cualquier otro, sino de todos los partidos porque siempre han existido denuncias de miembros de algunos partidos incluso candidatos y dirigentes de, de, de campañas congresionales y también presidenciales Ligado al narcotráfico Entonces los partidos Debe una ley que regule a los partidos Para que depuren A sus miembros Mira el PLD, el PLD antes era un lujo Pertenecer al PLD Porque eh, se hacían en círculo de estudio Tú tenías que pasar un proceso mínimo De, de, de interés e integración Y de que tú tu, tuvieras Dominio mínimo de la política Para tú entonces Juramentarte como miembro del PLD Y llego los lineamientos de Juan Bosch Claro. Entonces, ¿qué pasa? A, a todo estos partido abrirse no es que está mal, no es que está mal, pero va, vamos a tener un poco de control porque es muy bonito. A, a, a un candidato o precandidato lo agarran por narcotráfico. Ah, bueno, cada quien es, es, es, es responsable de sus acciones. No, responsables son ustedes, los dirigentes de partidos, los presidentes de partidos que entran a su fila a cualquiera sin investigarlo. Hoy en día es tan fácil investigar eh, eh, yo, a, a mí, yo, me, yo me pongo gago si ustedes los partidos no tienen el control ahora de sus miembros candidatos cómo van a tener control cuando lleguen al poder en caso de llegar al poder sea el caso del PRM sea el caso del mismo PLD pero encabezado por, por Gonzalo Castillo o el mismo caso de Leonel Fernández ¿Cómo ustedes si no controlan ahora ¿Van a controlar cuando lleguen al poder? ¿Me explico? Si yo, voy a invitar, si yo voy a hacer negocio con alguien Si yo me voy a asociar con alguien Si yo voy a, a, a invitar a alguien a mi casa Yo tengo que saber quién es esa persona Y es fácil usted saber decir ve acá, pero este muchacho ¿De qué apellido es? ¿Qué empresa tiene? ¿De dónde sirve esa fortuna? Todos esos vehículos, eh, eh, viajes y todo eso Eso es fácil, pero yo no entiendo cómo es o sea, que a mí no me van a coger cuentos Y que, que no sabían Porque para coger los cuartos sí, sí, no, no investigan Entonces eso es lavado Todos los partidos están haciendo lavado Porque si usted eh, eh, eh, invita a un miembro Y ve que le está metiendo dinero ¿De dónde está saliendo ese dinero? Que esa persona está aportando a la campaña ¿De dónde está saliendo el dinero Para esa persona, si es candidato Hacer su propia campaña Investíguenlo Investíguenlo eso es fácil, eso usted tiene un data crédito o usted le pide que, que, que pero los otros días para yo formar parte de la asociación de, de miembros de páginas y de medios digitales, yo tuve que mandar un papel de buena conducta, tuve que mandar referencia bancaria, tuve que mandar de todo mi cédula y me investigan. Por sí mismo los partidos, no sé lo difícil que es investigar una gente que quiera pertenecer a un partido. Hay que investigarlo mínimamente. ¿A qué se dedica? ¿De dónde saca ese dinero? Porque entonces ustedes van a tener siempre ese problema. Todos los partidos, ¿eh? No me refiero sí, al PRM. también lo que pasa es que según estas acciones se pudiese interpretar que ellos miden fuerzas por la cantidad de personas que ingresan, más que por la calidad y por seguir preceptos políticos. Sí, pero que el asunto no es medir fuerza, el asunto es medir transparencia. El asunto es de que a mí me garanticen que sea X o Y partido que llega al poder, sean gente seria de trabajo, porque entonces mira a, a, a Faride a un narcoestado, pero tu partido está cundido de narcotraficantes y entonces, y entonces cuando viene a ver la misma Faride ha compartido y se ha tirado fotos con gente que está ligada al narcotráfico, sin ella darse cuenta, incluso hasta un tema de seguridad, de, de, de, personal de los candidatos porque tú puedes andar con un narcotraficante mira lo que, cómo anda el sicariato en este país aquí por por, por, por dos o tres miles de pesos te, te mandan a matar imagínate, eh, veloz, amigos televidentes un narcotraficante que tenga problemas porque sabemos que tú que estás en narcotráfico eso es lo que trae problemas, cárcel, muerte y lío y que esté un candidato presidencial al lado de una persona con problemas de narcotráfico y que le vayan a hacer un atentado y por ende se vayan dos o tres gente de valor ¿Eh? eso puede suceder hasta por un asunto de seguridad señores y yo como, como comunicador como ciudadano ojalá eh, y ojalá que, que bueno Veloz tú participas y, y Raquel y, y, y, y, y lo que hagan la pregunta que esa pregunta debe de ir ¿Por qué no depurar a los que van a participar de la política? Depurar. Señores, usted hasta para un simple trabajo, a usted lo depura una carta de buena conducta de la fiscalía, a su cédula, data crédito. Saber a qué usted se dedica antes y después y durante. Pues es algo tan simple que yo no... O sea, a mí no me cabe en esta cabecita. ¿Cómo es que los partidos no lo pueden hacer y depurar a sus fila? Ah, no, entren en todo. Ah, pues entonces no, no me hablan a mí de que esto es un acotado. Porque si usted de la oposición está aceptando narcotraficante, entonces, eh, eh, eh, ¿qué nos espera a nosotros? A los que estamos trabajando, pagando impuestos, guayando la yuca. Porque lo más fácil es hacerse de dinero con las cosas ilícitas. Eso es lo más fácil de hacerse de dinero con las cosas ilícitas. Ahora, hágase de dinero trabajando. Día a día, guayando la yuca, aguantando boche, aguantando gente que muchas veces te critican sin saber, ¿me entiendes? Aguantando boche, porque el que está en estos medios, como el que está en la política, está expuesto a, a, a, a, a, a escrutinio, está expuesto a que la gente, hay gente que tú le caen bien, que le caen mal, hay gente que, que, que están contigo en un comentario, hay gente que si tú lo laceras no están contigo, y, y, y eso es... Parte de, de este trabajo que nosotros hacemos, que no es fácil, venía aquí a sentarse, a decir lo que estamos diciendo, con la responsabilidad que lo decimos. Y que usted en su casa, muy, muy ligeramente, agarre en las redes sociales y, y ponga cualquier crítica, es muy fácil. ¿eh? Desde la oscuridad de su cuarto, en, en, en un aparatito, yo estoy aquí dando mi cara y el frente, por 21 años, si sí fue un pelafután que escribió una vaina ahí en, en, en Facebook para hacer daño, di que amigo de uno, esa otra, que, que hay doble cara en estos medios. Yo solamente tengo esta cara. Sí. Aquí hay una doble cara en estos medios. Un pelafután ahí, di que amigo de uno y vaina, con el número de uno, en vez de llamar, Roberto, tal, tal, tal cosa, mira, como lo han hecho muchos, que le agradezco, cuando cometo una falta, cuando hago algo mal, o quizás del agrado de muchos, me llaman Roberto, mira tal, tal cosa esos son amigos pero usted que, que amigo mío y escribe una vaina donde, públicamente donde todo el mundo lo vea, usted es un charlatán usted es un charlatán usted tiene mi número no me venga a decir que no, que, que papá contribuye usted no está contribuyendo nada ahora si usted me llama y yo no le cojo el teléfono ni le devuelvo ni le pongo asunto ahí es otra cosa, usted tiene derecho de, de, de decir lo que usted quiera porque a mí me ha pasado, yo he llamado aquí a, a políticos a darle consejo y no cogen el teléfono ni devuelven llamadas, Entonces yo lo digo públicamente, es diferente. Y son cosas para contribuir, tampoco para, con un doble sentido. Porque una gente que quiera hacerle daño a un medio que vive de la publicidad, no es amigo. Entonces, eh, eh, tenemos que estar claros con los partidos políticos y las personas a llegar a los partidos políticos. Si es que queremos de que transparencia, si es que queremos un cambio, si es que queremos eh, trabajar, porque si no nos jodimos todo. El COVID es pequeño para lo que, que nos no depara en, en el futuro.